Alex Auditore. ¿Cómo debe ser el final de una campaña? Bien. El final de la campaña tiene que dar después del, del encuentro final, sea como sea, ¿no? Porque eso ya está. El, el final tiene que ser el pedacito que pasa después. Eh, cuando los, los jugadores llegan al lugar, reciben el premio, o se ponen la corona, o saluden a, a sus nuevos reinos, o construyen su casa, cosas así a mí me gustan los finales que sean una charla más que nada en el último final de campaña que tuvimos, después de todo el encuentro hicimos la escena final, ellos habían ganado un torneo, después de ganar el torneo reciben el premio y ellos me empezaron a hacer preguntas sobre qué pasó con los NPCs y estuvo muy divertido eso, porque me preguntaron bueno, ¿y qué pasó con tal NPC? y yo les conté porque tenía preparado digamos el final de cada NPC o qué era lo que yo me imaginaba que iban a hacer una vez que el mundo había quedado restaurado y, y similar así que puede ser una buena práctica charlarlo que ellos te pregunten qué pasó con esta persona qué pasó con este lugar a dónde está tal y, y no hace falta tampoco responder todos porque poder, ir, poder dejar algo abierto y seguir una campaña después de, después de ese momento pero para mí tiene que ser un cierre y lo importante es que cierre muchas cosas que, que el, el último encuentro haya resuelto todo y que el cierre, el final de la campaña, explique cómo terminó, eh, cómo terminan los arcos argumentales eh, Que habían quedado abiertos y tenían una resolución después del encuentro final Mister 414 Pregunta sobre la historia de una campaña ¿Crees que no es correcto alterar los hechos de la trama solo porque como DM consideras que los jugadores lo resolvieron muy rápido? Algo que no tenías preparado. O por ejemplo, sobre la marcha al cambiar al malo. Porque queda mejor para la historia. Aunque en principio sin que supieran los jugadores no era así. Alguna vez lo has hecho, sí. Lo hice un montón de veces y, y lo voy a seguir haciendo. Y es una práctica que está bien. Porque la historia no es más importante que los jugadores. Ese es el tema. Ellos van... A medida que van jugando y van conociendo el, el, el, el mundo que vos les, les presentás adelante se van lo van armando ellos. Y vos te das cuenta que en, en la búsqueda de crear una historia en conjunto, los, tanto los dos grupos, ¿no? De M como jugadores, tienen la misma influencia en la historia. Entonces, el, el, de hecho ayer charlamos algo. Uno de los personajes de, de la aventura Llamado llamaba Manrel y un chico puso en... Eh, hizo un resumen de la aventura de ayer. Muy bien, gracias Ryu. Y le puso Banrel. Y eso yo estoy acostumbrado a que le cambien los nombres. De hecho, cuando un jugador le empieza a cambiar el nombre a un NPC, sin darse cuenta, o porque me escuchó, porque yo hablé mal, probablemente, y lo cambió, y después todos los demás lo agarraron, ya fue, lo cambio, no pasa nada. Y, y lo mismo para las, las intenciones de, la, de los NPCs. A veces, por ahí vos creás en tu cabeza a alguien, es un NPC monstruoso, súper interesante con ángulos de interés político social, económico y los jugadores cuando se lo presentas a los jugadores vos ves que no están sorprendidos que no solo están sorprendidos sino como que no les interesa interact interactuar con esta persona y no importa lo que hagas pasa eso hasta que cambias algo y de repente ese NPC monstruoso con su interés que yo, político, económico, social de repente todo ese interés gira en torno a que le gusta cuidar un jardín por la razón que sea, y ahí los jugadores toman interés, entonces la historia es algo que vos construís pero no es estático, lo vas a ir moldeando a medida que avances, de hecho va a pasar que cuando armás una historia y llegás, llegás muchas sesiones llegás al final y en el final explicas algo y sin darte cuenta por ahí modificaste algo que los jugadores consideraban saber al principio y eso todavía le va a dar más color a la aventura, entonces no se preocupen para nada por ir modificando las cosas que tienen preparadas eso, no hay ningún problema de hecho, valoren que pase eso porque los jugadores están construyendo estera con ustedes es lo único que significa Dami 73 hola Dayon, ayer la pasé muy bien escuchándote dirigir ¿cuánto tiempo te tomó darle más altura a esa función? ¿de dónde aprendiste? <risa> wow eh, aprendí jugando y equivocándome no solo digamos, jugando equivocándome, sino poniendo a, a pensar so sobre las acciones que hice, las decisiones que tomé y cómo las ejecuté Era después de jugar un rato, al otro día decir, bueno, a ver, qué hice, cómo lo hice, pedirle feedback a mis jugadores Qué les pareció, qué fue bueno, qué no Eso todavía lo estamos haciendo, de hecho, ayer terminó la sesión Apagamos el stream y fui y charlamos un rato sobre qué nos gustó, qué no nos gustó y, y eso se hace constantemente con los jugadores. Tanto en público como en privado. Así que las pocas veces, digamos, que, que me pudieron dar feedback, siempre funcionó. Porque no siempre, no, no muchas personas o, o no todas las personas o no siempre se puede dar feedback. Así que cuando se lo den, valorenlo y, y tómenlo y traten de, de desarmarlo a ver qué pueden lograr. Y la soltura, creo que siempre tuve la, la, la capacidad de... de, de de ser medio el ridículo del grupo y, y hacer reír a los que están alrededor mío. Siempre fui muy tímido para afuera, pero en mi círculo interno fue más, es más fácil. Fuera de eso, también, también es práctica, ¿no? También es, es sentarte y jugar y dirigir y tratar de pasarla bien mientras vos mejoras. Eso es, eso es importante. Eh, la idea es nunca dejar de aprender, ¿no? En cualquier actividad que vos eh, le pongas ganas y te guste y te interese no haber nunca un límite, no hay un nivel máximo no existe nivel 20 por no, después seguís y, y encontrás mejores vueltas mejores mecánicas, mejores mejores consejos y de repente te empezás a dar cuenta digamos que muchas de las cosas que vos aplicabas estaban bien o mal depende del ángulo, así que ¿cuánto tiempo? este es mi año número 21 haciendo DM y lo estoy disfrutando muchísimo casi tanto como el primero Seguramente más, porque el primero, fue, el primero fue un desastre, pero fue divertido. Amán Cruz pregunta: estoy corriendo una campaña larga y en estos momentos la pausamos. Como DM, ¿qué puedo hacer para reanimarla y que los jugadores se animen? Bien. <risa> Trata de incentivarlos a, a jugar de nuevo, digamos. Chicos, che. Ya pasó un rato largo, podemos intentar volver, podemos volver. ¿Qué les parece si nos juntamos tal día? O, o organizamos para jugar online seguí escribiendo la historia y tengo ideas copadas, quiero hacer esto mostrate vos incentivado para que ellos eh, tengan las mismas ganas o vean que hay interés en la aventura no, no, no va a haber una forma en la que yo te diga, no, tenés que decirle esto y, y le decís eso y se soluciona mostrate vos que tu interés eh, lo vean los demás y que ellos mismos decían pero si, seguramente, vamos si son amigos tuyos y vos estás así todo para arriba y alguno de ellos te va a decir, bueno, dale. Y después otro va a decir, ah, bueno, dale. No hay nada para hacer mañana. Y se sumen todos. Así que dale. Nicolás Parra. Me he creado un mundo entero con razas nuevas y demasiado lore. ¿Hasta qué punto debería contarles sobre el lore de mi mundo a los jugadores para que tengan desarrollado su transformo? Su trafondo, su transformo. No hace falta contarles mucho. De hecho, pedirle a ellos qué es lo que les gustaría que pase haga su personaje dónde les gustaría que empiece, como su vida, y vos añadí eso a tu lore en base a, a lo que ellos sepan que te hagan, que lo aprendan en la partida que ellos mismos, si, si alguno dice por ahí se encuentran con un, un general y alguno tiene el trasfondo de soldado, dice lo conozco bueno, ahí le podés pedir una tirada de historia o directamente le podés decir, sí, es el general más famoso del mundo, se llama tal, tal y tal y es famoso por la batalla de no sé qué así que está re bueno que tengas el lore pero que los jugadores lo conozcan a medida que avanza la historia Eso es mucho más interesante Knacker303 ¿Hasta qué punto puedo modificar los movimientos de un enemigo para darle más dinamismo al combate? Ejemplo Dice que un Mimic levante una losa del suelo para usarla de escudo ¿Está bien? Sí Sí, de una ¿no? O sea, todo lo que es El punto es Cuando los jugadores se quedan mirando así y dicen, ¿en serio? ¿En serio va a hacer eso? Así que trata de no llegar hasta ahí, pero digamos, si hay cosas con las que puede interactuar tu, tu personaje o el NPC, que lo haga, porque le va a dar mucha vida el combate, y los jugadores todavía lo van a tener, todavía van a estar todavía más interesados en combatir con gente que se puede valer de sus propios medios y conseguir recursos donde alguien no los ve, que un enemigo que solo tiene una espada y solo sabe usar la espada. Entonces, si vos tenés a alguien que combate con, con el terreno, por ejemplo, el, el, el, este que levanta la loza, lo, lo, lo, lo van a pasar mucho mejor y, de hecho, le das ideas a ellos para después hacerlo. Federico Santos. Hola, León, ¿cómo estás? Conoces un sistema genérico que se llama Resonancia? Si es así, ¿qué te pareció? Además, algún consejo para organizar bien la creación del mundo desde cero porque me veo abrumado a veces. No, no conozco Resonancia. Lo voy a buscar, ¿está bueno? En cuanto a la creación del mundo, al principio cuando tenés ideas, tenés un montón de ideas, estás así Ah, voy a hacer un mundo así, así, así Anotarlas todas separadas y tratar de organizarte A mí me, me pasa que una vez que tengo varias ideas sobre el mundo, las anoto y digo, bueno, ¿cómo fue Génesis? Empecemos por los dioses, bueno, los dioses son estos, así, así, así, así Bueno, a ver, voy a la segunda idea que tenía que era un castillo El castillo este es importante porque... Porque acá pasó esto, esto y esto. Y de a poco lo voy desarrollando. Una vez que, que desarrollas las ideas que tenés, vas a ver que todas se encastran. E, es muy fácil abrumarse cuando no te organizás. Me, me pasó, me di cuenta creando los mapas. Como que miraba mis mapas al principio, que en el programa este que estoy usando, el Wanderer, y ponía algo que, un, un par de cosas que me gustaban, y ya me abrumaba. Pero lo que me abrumaba era que estaba todo el resto vacío. Y una vez que empecé a llenar el resto, me di cuenta que. No estaba abrumado, estaba, yo en mi caso estaba, yo estaba asustado de todo lo que me faltaba alrededor. Era eso. Entonces, una vez que, que vas llenando detalles, ya está. Una vez que tenés un par de puntos, tipo Génesis. Génesis tampoco está necesario. Pero ponés que tenés los dioses porque algún jugador va a jugar alguna raza. Perdón, alguna clase que necesita un dios. Los tenés ahí. Algunas civilizaciones, civilizaciones importantes, tipo reinos, eh, lugares salvajes. cosas por el estilo y más o menos donde empiezan los jugadores, eso ya es suficiente después todo lo de que, que, todo lo demás que creas encima, son cosas para darle a los jugadores después batallas que ya pasaron tratados que se firmaron, todas esas cosas son material para que después le des a los jugadores así que anda, anda tranquilo, acomoda tus ideas, organizalas y desarrollalas de a poquito con plátano Buenas tardes ¿Cómo le dirías a tus jugadores que ya no querés seguir más teniendo una partida en la que has sacrificado mucho tiempo? Me ha estado aburriendo últimamente mi prueba parte. Un día, un día te sentás, te recomiendo que lo hagas con todos ahí y decís, chicos, miren, ya no, no quiero dirigir más. No, no hay mucho más secreto que ese. Es hablarle a tus amigos y decirle, yo llegué hasta acá, ya no puedo más. Explicar las razones, las que sean. No hace falta que te super pero contales, digamos, porque hay que jugaron mucho, lo que sea pero decirles chico, o, o yo me estoy aburriendo tal vez lo único que necesitas es una pausa de un par de meses y después ves de seguir pero hablale a tus amigos, hablale a tus amigos y decirles chicos, yo llegué hasta acá hoy, hoy no puedo, tengo que confesarle que no puedo, no quiero seguir, no puedo seguir la razón que sea, pero hacerlo sin miedo y hablarles hablales, hablales a tus amigos, no va a pasar nada Mister 414 una vez que terminé una aventura una vez que termina una aventura y un jugador te hace una pregunta sobre algún misterio de la historia, ¿se lo desvelás o mantienes el misterio? Depende, digamos. Algunos me los guardo porque me gustaría usar reciclarlos para un futuro juego, pero son muy pocos. La verdad que se los cuento, porque está bueno ese momento en el que terminás la aventura y los jugadores te empiezan a hacer preguntas y vos le decís ah, bueno, no, pero era, esto era así, así, así y más o menos le contás qué es lo que tenías pensado y en base a qué lo tenías pensado puede serle, debido a que usted, ustedes hicieron toda esta situación y charlaron con este NPC como que mi idea original era esta, pero después se, con su influencia generé todas estas cosas entonces yo se los cuento, es, es un lindo momento de charla en la mesa sin reglas, sin dados, sin pantalla de DM, es, es cara a cara y contarles los planes que tenían y cómo sucedieron, así que yo Tiendo a revelárselos, algunos muy poquitos me los guardo. Nacim Santos, estoy en mi primera campaña larga realmente seria y estoy notando que me cuesta tomar notas. ¿Consejos? No hace falta tomarlas en el momento. ¿sí? Eso, tal, eso es difícil, de hecho, porque tal vez todo lo que ocurre, ocurre muy rápido y no tenés tiempo de anotar todo. Así que tomate unos minutos después de jugar, cuando cortó la llamada o terminaron de jugar, y anotá lo que te acordás. No, eso, con eso es suficiente. Lo que te acordás, Tenés que confiar que tal vez otra persona también está haciendo lo mismo y entre todos pueden completar un, un, un buen registro de lo que pasó en la aventura. Pero no te preocupes si no puedes tomar notas en el momento para nada. jugalo en el momento. Después, cuando, te, cuando salgas y termine todo, anota un poco lo que pasó. Alex Auditorio, ¿qué opinas de los DMs que tienen sus propios personajes jugables? Suena raro. Ten... A menos que, que haya muy poca gente jugando en la mesa no, Leme no necesita tener un personaje jugable Porque tiene un montón de NPCs Y, y siento como que el, el, Si son cuatro jugadores No hace falta que tengas un personaje jugable Porque Tus tiradas bueno, No importa, digamos, cómo hagan las tiradas Pero Lo que digo siempre es que ese, ese personaje No importa cómo va a tener más información Que todos los demás jugadores, siempre Y va a ser difícil que Aporte algo sin modificar mucho eh, Para mí depende de la cantidad de jugadores Incluso el teniendo pocos jugadores suena raro Pero si, si es la única forma de jugar Adelante, traten de, de que Sea una, un personaje de apoyo Que no que no sea un líder Y, y traten de que eh, No revelen mucho los importantes son los jugadores Por más que ustedes sean el DM y tengan un personaje Los jugadores son los importantes Nicolás Carvalho Bueno, ¿Cómo calculo los puntos de daño de cosas que tal vez el libro no contempla Como la losa de la criatura del otro chico? Ah Y ahí más o menos esa a ojo, digamos Si es un pedazo de losa no, no va a tener muchos puntos de golpe eh, Golpearlo es con es Si está quieto Algo, un objeto Golpearlo es simplemente golpearlo. ¿no? No, no necesitan tiradas algunas cosas. Y, y romperlo, que tire daño y, y si a vos te parece que es suficiente para que se rompa, se rompe. No, el tema de calcular al detalle el punto de daño, cuando tenés que empezar a calcular esa parte es porque hay, hay que tomar decisiones importantes y va a influir mucho. Si no influye mucho, no hace falta. Ahora, si vos realmente lo necesitas, es a ojo. <risa> tenés este dominio. Pregunta, ¿sería justo agregar más reglas con con armamento nuevo, nuevas criaturas y biomas a una campaña ya iniciada, no, para nada. Avisar a los jugadores, va a haber reglas nuevas, va, incluso podéis explicárselas, así, así es justo que ellos lo sepan. Porque es muy feo estar jugando un juego, hacer algo y de repente te digan, no, no podés por esta regla. Y vos decís, bueno, pero esa regla ¿dónde estaba? Ah, no, la, la inventé yo, es nueva. Ahí se, se siente muy feo. Por eso, a la hora de agregar reglas o modificar reglas, avisar a los jugadores. Así que creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todas las preguntas. Hubo un montón hoy. Eh, estuvieron buenísimas. Y a toda la gente que se estuvo respondiendo ahí entre ellos. Y a, a las chicas que estuvieron ahí con la moderación a full. <ríe> eh, gracias por pasar. Espero haberlos ayudado a todos. Y nos vemos en el próximo stream. ¡Chao!